¡Pau, sí! ¡Claro, aquí iba la onda, flama, payó! ¡Yo vivo! ¡Que no iba ¡Que no iban los cables! ¡Mad, mad, madre! Mi cabeza da trabajo, para arriba, para abajo Psico del todas las noches sueños malos Quiero ya un trabajo y olvidarme de este techo Con los pies en el suelo solo me salen impuestos Me impongo a mí mismo en cada puto pensamiento Mi palabra vale y besa, no vuela con viento Ando pies de plomo, no quiero sentir el acero no queos cabeza, cuántas sonaron huecos Sigo sin tirar la toalla Sigo echándole cojones a esta puta vida, mamá Sigo a tu lado y ayudándote en casa Y en lo que haga falta tu hijo no te falta Está bien para las buenas y para las malas Juntos no sufrido pero bueno, no pasa nada, esa agua pasada, empecemos una nueva vida con calma, con calma luchando por las mamas, luchando por mi hermana, luchando por mi techo, por mi cama y por mi jama. sudando gota gorda pa' poder pagar esta mierda Con tanto puto estreno, disfruto sus piernas Haciendo ran un cuarto de dos por dos a los viejas escuelas Representando la cultura noventera, el sonido de la calle me presento. Soy un Warrior, traigo lo que fuere, lo muestro en el escenario. Salimos de contexto con los puestos de esto y aquello. Buscamos algo bello, no nos paran. Cada palabra bien colocada, cuidamos nuestras y Dinos, quien te engaña? Salimos de contexto con los puestos de esto y aquello, buscamos algo bello, no nos paran, cada palabra bien colocada, cuidamos nuestra barra, si nos quieren engañar. Problemática ciudadana, no escampa ni pienso escapar, por cojones a mamar, tirar para adelante y atravesarla, mirarte dentro y disfrutarla, La vida pasa y no mirarla, he fregao, peor que estos hechos inventados me levanta el dolor de estómago, cada mañana Blackhall me atrapa, vas tú la cola del pez a chuparla Nosotros a vosotros no os engañamos, le soltamos la puta verdad al micro, hermanos somos reales El Pepe, el Álvaro y el Tano aquí estamos representando los 90 diarios, 24-7 de Barrios A los rappers falsos no los callamos les cortamos la puta cuella en el lavabo No habléis tanto payasos, andar con cuidado Obsesionado con las luces, con el ruido del entorno, paso de todo y con nada me conformo. A veces soy un cieso y otras un cachondo. A veces quiero y otras estar cerca, su, susurrándole al oído o gritarle sucio al micro, saber estar o ser un niño chico, haz lo que quiera, parguela, yo ya sé mi forma, tengo mis maneras, tengo mis normas. Salimos de contexto con los puestos, de eso y aquello, buscamos algo bello. No nos paran, cada palabra bien colocada, cuidamos nuestras barras, si nos quieren.